Vale, tengo que mirar una cosa, y es que, eh, a ver, <risa> en principio, este aldeano no, no tiene nada que darme, este me da cristal, pero es que no necesito un cristal, lo que necesito son eh, armaduras de diamante. Armadura de diamante que me va a dar... Este hombre. ¿Cuál es el que subió más? Este. Vale. Y eh, necesito gastarme... Las menos... Las menos... Esmeraldas eh, posible. Tengo que conseguir... Que este hombre me dé más en plan más esmeraldas por libro y lo que tenemos que hacer ahora mismo es ponernos a quitar de esto es lo que nos toca más adelante cogeré a un a un herrero que me haga espadas de diamante y con esas espadas de diamante pues nos pondremos a Hacer lo que sería conseguir más más oro. Porque el oro lo tenemos que hacer a base de pegarnos con un cerdo pigman. Y los cerdos pigman, para meterte en un cerdo pigman. Los cerdos pigman eh, te, te diría que son, tienen las fuerzas de un Enderman. Los Enderman pegan muy fuerte. Y los zombies Pigman <coughs> casi que lo mismo. Eh, lo que pasa es que los zombies más se acumulan entre muchos. Tampoco es que sean tan rápidos como los Enderman. Pero no no son algo para tomarse a cachondeo. Entonces vamos a tener que ir un poquito de cuidado. Vale. A ver, tú no eres. Es tú. Necesito más esmeralda. Vale. Tengo que esperar a ver si... qué va, ¿no? Hasta dentro de... De un día más no... No se, re... no se recarga. Vale. Es eh, un golem ahí por la carísima. Vale. Eh... Dame... Cosas de estas No lo estaréis diciendo ¿Para qué coño quiere tantas? Tanta, uh, tantas botas No las quiero Verdaderamente No es un objeto que esté buscando no bueno, voy a ver que me sale nuevo Antes de irme eh, No es algo que esté buscando Simplemente que ¡Hala! Ahora, ahora me lo ha reducido todo muchísimo Eh, pues... Me las voy a coger todas estas. Esto lo voy a tirar. Vale. Voy a irme un segundo. Y necesito meter todo en un cofre. Voy a hacer cofres para dejar por ahí. Alrededor. Que verdaderamente todas este, estas botas y todo esto es, entre comillas, un poco desperdicio. Porque son cosas que no voy a usar. Pero. Ah, mira, si tenía. Qué tonto. Tenía aquí yo. Cofres. Vale. A ver. Esto por aquí. Vale. Vamos a volver a. a Hablamos de esta aldea. Con este no, con este que me dé todas las de estas que pueda y dame una dos tres cuatro cinco seis eh <ríe> más sobrado nueve esmeralda está bien deja esto por aquí porque son cosas que no vamos a tirar por ahora a lo mejor necesitamos en un futuro me da un escudo vale los escudos me pueden servir en un futuro. Vale. A ver, ¿qué es lo nuevo? ¿Cómo? ¿Que te va a dormir? ¿Te va a dormir, eh? Vale. Eh, pero... Uno de estos me vende escudo ahora. Eso está bien. La verdad es que eso está bien. Eh, voy a dormir lo antes posible para que... No aparezcan, no. No aparezcan ni siquiera ni un bicho. Alguno aparecerá, seguro. Pero bueno. No pasa nada. A ver. ¿Cómo era si yo. Si yo pulso el espacio, no? Vale. No, no me acordaba. Eh, al espacio. Si yo pulso el espacio cuando caigo con ¿No uno de slime. Vale. ¿Qué estáis viendo? Protección de irrumpibilidad 2. 20 y 11. Eso es una mierda. Oye, oye, oye. Esto está perfecto, eh. La parte de abajo la, la, parte de abajo la tengo. Uh. Vale. Mm. Este golem... Me debería deshacer de él. ¿Cómo me salgo de él? Pues así. Venga, corre, Ve, atácales. Metenle, tío. Oh. Te estoy dando la increíble oportunidad. Meterle, meterle, meterle, que él tiene ganas. A ver si se lo cargan. Y tengo un poco más de hierro. ¡Hostia! Ah, no. Creo que se lo habían cargado ya. Digo, y yo, vaya paliza, le han metido. No, pero le están dando, ¿eh? Le están dando bastante No sé cuánta vida le quedará Pero muchas seguro que no ¡Fua! Cómo le están dando ¡Meterle, meterle, meterle, meterle! Se está cargando un viaje, ¿eh? De bicho Ahora se la han cargado a ver, el hierro lo tengo ahí lado. venía por mí, el limes, a por mí, a por mí, venga, vamos, todos detrás, bueno, como me mete aquí, bueno, me, va, me pueden pegar un combo rico, uh, pero me los he esquivado bastante bien, ¿cuatro? ¿cuatro? esos cuatro ya los tenía de antes, no, ¿cuatro? Me ha soltado cuatro. Me tengo ocho. <ríe> tengo ocho. Bastante bien, me alegra eso. Me alegra. Ya he conseguido... Nuevo... Nuevas cositas. A ver... <ríe> tú no eres interesante, tú eres el interesante. A ver... Evolucioname. Ya. 27. ¿Ya nomás? todo el día? O hasta que sea... Un... Creo que hasta que sea un poquito más de día o algo así. Ahora volveré. Por ahora... Vamos a conseguir... Esto 11 Bueno Primera Primera cosa de diamante que tenemos Primera cosa de diamante que tenemos Por eso os había dicho yo Que valía mucho la pena Valía mucho la pena hacerse esto Valía bastante la pena. Y más si te salen aldeanos tan chetas como estos. Voy eh... a subirte más de nivel, amigo. Así que vamos a dejarlo así. Y a ver qué tal me sales de pecheras y eso. Casco de con eh, protección contra proyectiles 2. Y rompibilidad. Y rompibilidad 2. Beto de diamante rompibilidad 2 está muy bien está ¿eh? bien está bien, lo tendremos en cuenta este hombre eh... vale necesito ahora mm... necesito voy a guardar los escudos un montón de escudos vale este escudo lo voy a juntar con este para que le dé la experiencia Tengo la experiencia verdad sabes porque me daba cosa tirarlo me da pena tirarlo Preciso el escudo que, que nos ha servido de muchas cosas ahora está fusionado con el otro vale eh... tú ven dame más esmeraldas dame dame dame dame que me gusta. dame esmeraldas que me gustan este es que tiene cosas pero pero tampoco es que eh, si le cojo de esto farolillos puedo necesitar eh voy a voy a conseguirle farolillos y lo voy subiendo de nivel a ver si sube ¿Subes? Sí, sube. Retroceso. Oh, pero me da cristal. Vale. Vale. Eh, a ver. Vamos a pensar... A ver, tengo, tengo farolillos ya. Por lo tanto, aquí luz ya no puede faltar. Porque... Esto ilumina mucho Esto ilumina bastante Y ahora si nos venimos aquí Vale eh, Vamos a poner una de esto aquí Otra aquí Otra aquí Lo ilumino más que nada porque me da cosa que por algún casual se spawnee un bicho aquí No... No puede Vamos, se supone que no... No debería... Spawnearse... De ninguna forma, pero... Por si acaso... Esto... aquí creo que no Mejor aquí Esto aquí. Y este aquí. Venga, ya está. Ahora me caigo aquí yo. Uh. Bloque de tierra. Muy bien. Y un huevo que lo voy a tirar para allá por tirarlo, vale eh... ¿qué voy a hacer ahora? sí, ya me acuerdo, iba a hacer una cosa y es lo siguiente me voy a venir aquí y voy a bueno, vamos a terminar el capítulo ya casi, pero antes que nada quiero hacer terminar la granja esa la granja de pesca esto aquí, esto aquí, vale. Esto aquí, Entonces, si yo tiro aquí, esto perfecto, vale. Y ahora necesito el agua que va aquí, y ya estaría nuestra granja de pesca. Madre mía, donde tengo la caña, aquí tengo la caña. Entonces ahora yo cojo aquí, me quedaría aquí a FK dándole que te pego a esto y eh, conseguiría un montón de cosas conseguiría bastantes cositas en este caso he conseguido Ah, en verdad se queda aquí un bacalao vale, eh, esto lo suyo es que sea más grande eh, porque plan, que vaya todo para abajo eso lo, de lo debería de quitar eh... pero bueno eso ya, ya veremos vamos a ir a por oro ¿cómo vamos a ir a por oro? pues metiéndonos de hostias contra contra cerdos pigmans eh Puede que salga bastante eh, reventado. Es decir, que me den bastantes tortas. Pero. Confío en. En que pueda. En que pueda apañármelas. Me llevar zanahorias, eh, La cosa está jodida. Eh, todo lo que es armadura de hierro. Ya no la necesito. Eh, voy a dormir voy a dormir y vamos a comprar el nuevo set que nos tiene preparado nuestro colega de de las armaduras vamos antes que nada a conseguir esmeraldas que tampoco tengamos demasiadas Magnífico. Venga, mátate, mátate. Esperando <risa> a, a que se sufuque el este. Vale ¿Dónde lo ha soltado? Ah, ahí arriba Vale Pues Espérate Que voy a por ello rete nuevo para mí Cuatro Muy bien Por cierto, esto lo podría quitar ya Las algas Pero... Al principio la voy a dejar porque no, no les voy a dar ningún uso. No me voy a dar ningún uso. Vale. Tú no eres, eres tú, el máquina. Tú me puedes dar farolillo, pero es que este también me puede dar farolillo, este me puede dar de todo. Ya esta etiqueta. Eh, lo que sí me puede dar es reparación, pero no tengo granja de hierro para hacerme un yunque. La verdad Vale eh, Podría comprobar qué, qué más cosas me puede dar ese hombre Pero no No estoy Ahora para eso Vale Necesito hacer Unos cuantos radios más Con Con este señor Este hombre 24 36 y creo que necesitaría uno más no sé si. Si me dará esa oportunidad. Por eso digo que necesito. Necesito otro. Otro igual que es... Eh. Tú, máquina. ¿Ven? Dame uno de estos y... Uh, me faltan dos esmeraldas. dónde saco yo dos esmeraldas, tío? ¿De dónde saco yo dos esmeraldas? No me vas a dar ya... Me da por sacos de tinta, pero sacos de tinta no, no voy de dónde sacarlo. Libro y pluma. Libro y pluma... Libre pluma yo... No sé para qué quieres tu libre pluma. Ahora, eso sí. Eso ya sí me gusta a mí más. Vale. He conseguido esto y ahora el casco. Perfecto. Pues... Nos vamos. Estamos full diamante. Vamos a irnos al nether. Y vamos a meternos con cerdos de estos pigmans. Eh, tengo miedo porque.. Eh, porque son.. Son tela, tela, tela de duros. Y no sé si llevarme algo en plan. Siempre me choco con eso, tío. Eh, no sé si llevarme algo. Algo así que me pueda ayudar. Puf, bloque me voy a tener que llevar. Pero no tengo aquí nada más. solo lo voy a guardar aquí abajo. Eh... Esto... Esto no me lo voy a llevar. Pero voy a necesitar bloques, sí o sí. Bueno. Vamos a ir así. Que me gusta ir con el inventario limpio. Espacio. Uh, qué bueno ya lo tengo controlado esto, ya lo tengo bastante controlado Eh vale pues vamos allá miedo me da eh, miedo me da esto que se viene, miedo me da Fua chaval vale no puedo dejar que me metan ninguna hostia porque me ha quitado un buah, buah, buah, buah, guau buah, buah. esto es lo que yo os había dicho que meten muy fuerte meten tela eh ¿Vale? ¿No me han soltado nada? ¿Qué es esto, tío? ¿No me están soltando pepitas? No me digas que voy a necesitar looting. Si me dices que voy a necesitar looting... Eh, estoy perdido porque... No voy a conseguir eh, recolectar el, el oro ni de coña, ¿eh? ¿Qué coño eh, eh, ¿Oye? Oye, oye, que ha pasado algo y no me gusta. He ¡Corre! ¡Uh, me ha soltado! me han salto una espada extraña ufff Uf. filo arrasador y filo 3 eeeh No sé si esta espada es mejor que la mía, incluso, ¿eh? Ese mini zombie Me da problemas. Ven, ven, ven, ven, ven. va? este paso no voy, voy a conseguir poquísimo. Necesito sí o sí... Un aldeano con, con looting. Necesito, sí, un aldeano con looting Necesito si o un aldeano con looting chaval Vaya liada Ocho. Pues nada Vale, pues vamos a volver a casa porque lo único que estoy haciendo es perder el tiempo. Eh, ¿Este está enfadado? No. Este no. Pues... Jodida la cosa. Muy jodida la cosa. Eh... Voy a necesitar sí o sí looting, tío. Ojalá el aldeano ese, al que le quedan cosas, me dé looting. Que no me gustaría tener que gastar un aldeano normal para eso. Eh, vale A ver Necesito Esto, esto y esto Y esto Pues nada El plan de que teníamos Para Para conseguir bastante oro Ha fallado Ha fallado por el simple Hecho de que El oro no lo suelta tan fácil creo que lo saltaban bastante fácil, y es que necesito looting. Mm. voy a dormir? No... Espérate. Aquí, y ven aquí. ¿Quién es el este, este hombre? No, tú hasta que yo no... ...haya... ...mega... <coughs> ...cargado tu... de hecho. Necesito cristal. Sube, sube a nivel, sube a nivel. PERFORACIÓN Y cosas de tridente. Vale, ya me sube de nivel al máximo y lo que me da es... Una etiqueta. Vale. Para nada me ha servido esta gente. Vale, pues necesito un aldeano nuevo. Necesito un aldeano nuevo. Y ese va a ser... Uno de los que están ahí. Abajo. A ver cuál de todos... Es el que me va a dar... El looting. Que esta espada, por cierto, no se le va a poner. Se la ya otra. Mmm... Podría, ya que estoy. ¿Me tengo una afiladora? Una afiladora. No. Que en verdad, más que más que a uno de esos lo que necesito es uno con una afiladora. Araña, coño, está aquí. A ver Tú no tienes trabajo, ¿no? máquina? Vale, pues voy a ir a por una afiladora Para ti Ahora vengo ¿Tú qué haces aquí, tío? Espérate, antes que no necesito mi caballo A ver A ver Vamos a buscar bien Allí hay una afiladora seguro Aquí también tiene que haber una No me tengo que ir tan lejos <coughs> Ve, Aquí hay una afiladora Gracias. Vámonos. ¿Y este qué es? Ah, vale. Este me da el ladrillo. En el ladrillo podríamos hacer nuestra po posible futura, futura casa. Pero no sé si vamos a hacer una casa en el futuro, la verdad. No tengo una idea. Ya veremos. Deja de recoger cosas. Estamos en otra cosa Ya habrá noches en las que nos pongamos a recoger cositas por ahora Vamos a limitarnos a... A lo de los aldeanos Vale, este aldeano Lo vamos a sacar Viendo yo las intenciones a los aldeanos estos De intentar escaparse Vale Venga, sal Corre Te voy a poner aquí una afiladora ¿Qué haces tú? No me lo puedo puto creer A ver... Ven... Que, que lo tuyo es la afiladora... Filo 2... Sería gracioso, pero no... Filo 2, no... Filo 2, filo arrasador, 2... Eh... Está bien, pero es que necesito looting, tío... Golpeo... No... ¿Dónde está? ¡Eh! Tiro Vale. A ver. Eh... Irrompibilidad. Necesito looting, tío. No es tan chungo, eh. Irrompibilidad. Si quisiera... Filo y filo raso ya habría dejado la otra espada, pero es que.. Empuje y golpeo. El golpeo es lo que le hace más daño a los.. A los otros bichos. Creo que sí. A ver, filo 1. Si sí puedes tener hasta filo 3, creo. A ver, si me das un filo 3, filo arrasador 3 y algo así, pues vale, pero las cosas que me están dando son una puta mierda. Filo 2. Botín y filo. ¿Ves? Así sí nos entendemos tú y yo. Botín y filo. Vale, necesito esmeraldas Necesito esmeraldas Necesito cargarme de Cosas de estas Antes de que se le quite la gana De ese trabajo Que puede ocurrir, eh Que pierda Que pierda el trabajo Así que vamos a venirnos rápido aquí Emeraldas otra vez, otra vez, otra vez. Venga, tío, no me digas eso. 18. Necesito otra vez al hombre ese. Sabéis lo ese que voy a necesitar. Mm, vale, mientras este. El otro se piensa eso. Yo voy a coger. Tres de piedra. Uno. Dos. Y tres. Y voy a hacer así. Venga. Eh. Y lo voy a poner aquí. Y voy a quitar esto. Venga. Lo mismo aquí. Y aquí es que... Vale Vale ¿Dónde estás? Vale, vale, vale, vale, vale, vale Bien, voy a por mi espada de looting. Vale Bueno, pues ahora tengo una mejor espada Con botín y filo le, le, le puedo seguir subiendo el nivel Pero por ahora no Por el momento no Tengo que ver qué zonas tengo que iluminar Esto lo debería iluminar ¿verdad? Deja una lucecita Aquí Y aquí me faltan camas Sí, me falta una cama. Ah, ahora veo dónde la pongo. Ahora cojo una cama, que tengo por allí seguro. Y le pongo una cama. Eh, este... Tengo que devolverle el alto horno al otro. Que por cierto, tengo que, hacer, tengo que conseguir un nuevo alto para el otro Porque hay dos altornos Y... Y tengo que repartir todo esto El cristal lo podría ir poniendo La verdad Pues más que nada, para que los bichos... No sé... Uh, pero creo que lo estoy haciendo... Ah, lo estoy poniendo mal. estoy poniendo mal. <ríe> lo estoy poniendo mal. Así no es como... Como lo quiero yo. Lo quiero más alto, tío. que mal lo he hecho. Además, donde tengo que poner... Estos primeros cristales Son ahí arriba Bueno, he desperdiciado un poco de, de cristal Y a su vez un poco de tiempo Vale, esto por aquí eh, Esto aquí ¿Dónde, ¿Dónde voy a hacer la subida esta extraña? Aquí creo que no. Uh. Vale. Vale. Bien, vamos a poner... Esto tal que aquí. Vale, entonces subimos aquí. Y esto así. ya estaría. Fácil y sencillo. Vale. Vale, estos son dos capas. Por lo tanto, esto quedaría algo así. Y ya después iría el tejado. Que verdaderamente es entrar en plan este jazz tejado, ¿sabes? Pero bueno. Eh, al agua. Y me voy para pa la cama. Vamos a dormir. El este bicho ya me está empezando. Me está empezando a molestar un poquete, eh, tengo ya mi espada con botín, podría conseguir botín 2 y filo 3, si sí, lo que hiciera sería, Lo eh... lo tendría que hacer sería conseguir un yunque, y para un yunque tengo que hacerme una raja de hierro sí o sí. Es que un yunque es muy chungo conseguirlo así por las buenas. Me voy otra vez para acá. Hostia, he venido sin, sin bloque, ¿verdad? No, tengo, tengo, tengo. Algo tengo y lo que... Y lo que no... Lágrimas Me la podría quedar Porque Creo que para, Ahí para Hostia Ve Estas cosas Estas cosas son Bueno Por lo menos Sueltan una bebita Por cada uno Mínimo Tengo un lingote Bien Ahora mismo tengo un lingote. Necesito 8 por cada manzana. Esta es la experiencia, pero no el objeto. Sí. Suelta la espada, cosa que no me interesa. Pero está bien eso. Mmm. Vale, me lo traigo acá. Una buena zona, eh, para pa meterme con cerdos. Eh... Necesito esto. A ver, ¿qué espada me sueltas, amigo? Me la suelta con looting. Looting 4, no. Golpeo y filo. El golpeo es, es bueno para esta gente, creo. Creo recordar. Pero no necesito... Espadas de oro. No sé qué me sueltes una espada de oro con botín 2. Botín 3. No lo necesito. Ahí. Vale. Vamos a seguir aquí un poquito. Y... Dejamos el capítulo dentro de poco. Eh, cada nueve tenemos... Cada nueve tenemos... Un... Un lincote. Necesitamos ocho. Entonces, imagínate que conseguimos... 64. 64 sería... Eh... ¿Cuánto, cuánto sería ¿Eh? ¿Cuánto serían 64? Pues... En eh, 9 por 6. Espérate. Eh. eh, eh. Otra vez, tío. Con el esto estos lagazo, me da mucho miedo porque... Puede pasar que... Que los cerdos me machaquen. ¡Eh! ¡Me ha, soltado! ¡Me ha soltado un lingote entero! Vaya pedazo de máquina. Eh, Acaba de parecerme ahí un zombie normal. Vale, rejadero... Porque están saliendo zombies normales. No comprendo. Esta situación actual. Por extraño este que parezca, el zombie chico. No, vete de aquí, zombie, coño. El zombie chico corre más que bajo el pollo que hay encima del pollo eh, porque han salido zombies aquí tío no tiene ningún sentido no me pegas nada para acá anda nada vale mmm no quiero espada tengo ahora... Más, eh. Tengo, tengo. Necesito, necesito, sí o sí, tres... Eh, necesito... Tres... Tres manzanas. Intentando salir, eh. Intentando. Eh... Tres manzanas... 8, 8 por 3. 24 vamos, de, de oro. 24 de oro. 24 de oro... No va a ser fácil, ¿eh? Voy a tener que matar muchos cerditos. Para ello. Ven. Otro. Uh, otro lingote, qué bien. Bueno, por lo menos la espada con looting... ...me está ayudando. Y además estoy consiguiendo... Este me lo voy a cargar, porque este... ...me va a causar problemas... ...en que se muera... ...y pierda lo que... ...en plan, que se queme lo que... ...me podría haber soltado. Un poco igual chaval me ha dado, eh A ver, tú Se ha fallado Uh, no la quiero liar Voy a acabar mirando a un enderman Por lo tanto Me voy a retirar sutilmente ya que si miro un Enderman, la lío. 31. 31. Si aquí cogemos. Hacemos un hueco. Y hacemos así. Son 3. Tengo 6. Más uno que tenía. En casa tengo 7. Eh... Y aquí tengo 6 más. La cosa es que ahora mismo, no no es que tengamos mucho, no tenemos demasiado. Mm. Va a tener... Eh. De esto es suficiente? Buah, bueno, es que estos bichos pegan fuerte. Y yo, y yo, eh, que estoy acostumbrado a meterme con el limes, ¿eh? Lo que pasa es que estos saltan más. Están más fuertes. ¿Vale? Son de fuego. Y los chicos no te sueltan nada. Te sueltan los grandes y los medianos. Y la verdad es que le tengo más miedo a estos. Tengo más miedo a estos... Bueno, es que los... Es que a los otros los tengo más acostumbrados. Pero... Y además, los chicos de estos... Ese es el problema. Que estos chicos pegan. crees o no, pegan, ¿eh? Que te dan. O eso... O eso... Tengo yo entendido. bueno a lo mejor no pegan, pero... Sí, pegan, ¿ves? Pegan, pegan, pegan. Bueno, la cosa es estos. Estos ya me dan más igual. Yo quiero son estos bichos. Que son los que he venido a cazar. Uh, ven. Una de la espalda Además de los chicos, ¿eh? Que, son, que es que los chicos pegan y, y son tela de rápido, cabrón. Ven, chico, ven. No, no, no, no, tres corazones, no. Tres corazones negativos. A ver, mi armadura está bien. No es como las, las armaduras de... De hierro. Eh, vale, la espada de hierro la tengo ya casi destrozada. Tengo ahora mismo... Vale, ahora mismo tendría una manzana en casa. Así que yo creo que por ahora me puedo ir. <ríe> me voy a ir tal que así. Esto. Me es hace una cosa. Para la próxima vez. Poder entrar con más facilidad. Es de noche. Cosa no muy positiva. Vamos a subir. Sí, de verdad, eh. Siempre me choco con, con. la puta subida esa, tío. Me voy a poner. Me voy a poner escaleras y voy a poner. Mmm, no he hecho al lado para que. Para que no me pase nada. A ver. <coughs> casa tengo alguna manzana? No, ¿verdad? No creo que tenga ninguna manzana aquí. Sería eh, increíble, pero no voy a tener. A ver, vamos a transformar esto: 7, 8. Una manzana. Eh, vale. Esto por aquí. Necesito aquí tres manzanas, ¿vale? <coughs> La primera. La primera va aquí. Necesito algunas más. Así que vamos a tener que volver. Pero antes que nada, necesito. Necesito. Otra espada. Lo que implica. Más libro. la subida de de esta y nos ponemos a a coger maderita bueno maderita no libritos y ahora con esto vamos a coger y nos vamos a venir aquí ¿Cuánto no eres? ¿Eres tú? Tengo 31. 31 va de sobra para... Para este hombre. Dame una. Una nueva. Vale. Un nivel 46, ¿eh? Tengo bastante nivel. Tengo bastante nivel. A ver. Esto vamos a dejarlo por aquí. Las esmeraldas la dejamos esta por si acaso me la llevo y esto sí. venga pues me voy otra vez me voy otra vez hasta luego Vámonos. esto es lo que queda queda el, el lutear bichos de estos <coughs> Tenía dos en casa Dos pepitas A ver... Tengo cuatro Vale... Vale. <coughs> por ahora. Nada mal. Tío todavía quedan por allí los bichos eso. Un gas. Este chico. El chico es el que me tengo que encargar. chicos? Hostia, no, cuantos chicos? Y además un gas, hostia. Hermano, estoy ocupado. Déjate de tontería. A Si se carga el gas a los, a los cerdos... Lo único que va a hacer es que... Que pierda el objeto porque no... No me da... No me dan las cosas que yo quiero. Uh, aquí han aparecido cuatro. Uh, como habéis sabido que yo he pegado? Eh. Dios, vale. Avanzamos por aquí. Un corito como. Como en los zombies del Call of Duty. Y como en el Unturne también, coño. Como en los zombies del Unturne. Haciendo un corito el truco de las 200 IQ Ni de coño, ni de coño. Tengo aquí a mucha gente ¿eh? Y yo voy a pegarme con ellos Así, ¿sabes? Con... Con mitad de vida me recargo un poco, Uy. venga, venga, restaura, restaura vida, restaura vida, porque siempre, siempre, venga. Mira, ¿ves? Esto es lo que pasa, tío. La puto lagazo. Yo pensaba que el unturno estaba mal optimizado, pero es que este juego no se queda para atrás. No se queda atrás ni de coña. No me puedo creer que venga otro chico. ¿En serio, hermano? ¿No ves que me he quedado un puto corazón? ¡Al límite! ¡Ya ven ahora, eh! ¡Ven, ven! ¡A ver! ¡Coño! No sé si me cubro con el escudo no me debería de dar. ¿Cómo me ha dado? Se va a perder el escudo, ¿no? Hace pues una colección. De espadas. Voy a dejar aquí de perder tiempo. ¿Viste? Por ahí ha muerto el gas. Mi amigo gas no ha soltado nada, ¿no? A ver si me soltáis vosotros algo, coño. Chío. Me ha soltado una pedazo de chave de flipa. Sería cuatro corazones. Again. Otra vez con poca vida. A ver. Anda. Me quedé sin espada. Si te ahí. Pimba. Pimba. Anda de dos, ¿eh? Pimba. Pimba. Estoy acostumbrado a hacerlo. Crítico. Pero ahora lo pienso. Tiene sentido que los críticos sean importantes. Ven. Muy bien. más hace críticos porque así me los cargo de dos de dos hostias me los cargo tengo 39 39 implica 4 la mitad dios no es que no quiero que te caigas te voy a, picar, te voy a pegar en esta dirección saca ello andate Ah, pero sube, sube con la guía. Menuda, menuda bestia de la destrucción. Ah, que yo. Y Qué penita. El gas... Eh... Se haciendo esto sin preocupaciones, pero la comida sí me está empezando a preocupar. Uh, eh, eh. Esto es importante. Eh, vale, uno más y tengo ya 5 eh, <coughs> Y consigo palos 8 y me, y me piro para casa Ah, por comida Dios, Dios, Dios, venga, venga, venga Necesito un sitio plano, eh, donde meterme contra todos estos bichos Vení, vení, vení, venía por mí, vení a ver En principio Si hago así No, no me la voy a jugar A ver Muy bien Hostia No te lo había dicho yo no te lo había dicho yo. Tío, es que como yo muera. Y tenga que borrar este puto mundo. Simplemente porque me han matado. Unos enderpeed. Con un lagazo. Regalo el juego. Ese golpe ha sido importante porque... No lo llevo a dar y... Y la habría piciado. Ya viene allí un vídeo. Vale, aquí pasa algo importante: y es que empiezo a echar en falta comida. vale Esa chapa atrás ese porque le da desde abajo uno me ha soltado un lingote cual máquina y este también yo en serio predicción de los artrópodos de irrompibilidad ostras chaval 7, 8, 9. Uh. Venga, vení, vení, seguirme, seguirme. Enfadarse todos conmigo, venga, si sí, yo quiero que estéis todos enfadados conmigo. A tú, tonto. Eh, venga, ven. A tú también. Eh, venga, vamos a venirse todos, venga. <coughs> ¿Me voy antes de que me peguen? Venga, venga, dime que sí, dime que sí. Uh. Ven, me meto yo en ese portal otra vez y probablemente probablemente, muy probablemente eh, muera mil veces eh, lo tengo que intentar obviamente y cuándo lo voy a intentar pues voy a dormir voy a guardar esto esto me queda aquí me voy a llevar estas pepitas aquí esto aquí. Duermo y me voy otra vez para allá. Y me voy otra vez para allá. Me va a meter una una tunda o a la tunda. que me va a meter? Ah, espérate. Sí, antes que nada, lo que he venido sobre todo es a por zanahorias. El resto lo recolectaré después. Pero por ahora lo que necesito son zanahorios. Que son mi fuente de alimentación. Esto lo tendré que ampliar en un futuro. Pero por ahora lo voy a dejar así. A ver. <tose> Ahí estamos ahí estamos, ahí estamos, la paliza, nada más regresa, ¿Qué pasa amigo, me echabais de menos, ¿Qué tal la noche, este va la pasar una mala noche, y este, uh, uh, uh, ¡Uh, chaval, bien chiquitito ya, eh, que no, que no, que no, que no, que estoy de broma, Dios, La, los dos espadazos me ha metido ese Tiene un filo 12 Cabrón Yo, ¿por qué aparecen zombies, tío? ¡Oh, Dios mío, por un momento he pensado que había muerto Me he visto ahí acorralado Joder, joder, joder, joder. Eh... No, no sé hacia dónde correr. Vale. Chava, chava, la que me espera aquí. ¿Ves? ¿Ves esto? ¿Ves esta puta locura? ¿Qué hablas, hermano? Yo tengo cuatro corazones. Y tengo aquí unos chiquititos persiguiéndome muy de cerca. Vale, vamos a hacer una cosa muy inteligente y es... Esperar a que recargue toda la vida. Me pongo a girar. Así tan tranquilito. No tengo prisa. Me cago en la puta. Me ha chica otro por detrás. Pues seguimos regenerando. Máquinas. Yo me quedo aquí esperando. Mira, me recargo hasta la, hasta la zanahoria. En mitad del combate. Esto lo voy a quitar porque luego me molesta. Y otra pepita. Que llevo bien nada más. Y yo. Ah, bueno, claro, que aún no me carga el ejército entero. Puta. Vale. Vale, espérate. Es que si me lo cargo ahí cerca del fuego... Me da la sensación de que se me va a salir algo ardiendo. Hola, un zombie ardiendo. Claro. Los zombies no... No son como los enderpigs. Vale, ya me he cargado el chico. Solta una espada de, de hierro, un zombie. Y ahora hay un Enderpeak con una espada de hierro. Cuando a los Enderpeak les gustan los oros. Muy bien. Vamos a hacer una cosa para que esta gente no. ¡Eh! Que una espada que me pertenece, que es esta. Ahora tengo. Vale, tres. ¿Tú qué haces aquí? Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿A darte? ¡Cojones! ¡Yo! No. Ay, saca una lágrima, qué pena. Eh, yo creo que si consigo un stack... Me vale, ¿no? Si consigo un stack de pepitas y... Un lingote que me suelten así. Me va a soltar un zombie de estos porque ya lo estoy viendo. Mira, este zombie me va a soltar un lingote suelto de estos de estos que huelen bien. Casi. En nada, me ha quedado sin espada. Yo creo que me da, me da, me da. Me da... Me da a conseguir lo que, lo que me falta. A ver. Por cierto, la espada con botín que tengo. Con esa espada puedo intentar conseguir más brujas. Con esa bruja conseguir... Intentar conseguir azúcar. Y con ese azúcar... Hacer más cositas. <coughs> ¿Me siguen estos? <coughs> Vamos a hacer otra pelota. Oye, no sé si lo sabéis, pero vengo aquí a meterme con todos vosotros. Sí, sí, sí. te suelto, di que sí, cojones vale vale tengo seis tengo seis solo me falta unos pocos más ven ven, ven le quería hacer un crítico, pero nomás salió muy bien. <coughs> Estoy aún muy verde. Yo ya yo, yo no era lo que era antes. Ya no... Vamos, con el arco no doy una. La verdad. Antes era... medianamente bueno con el arco. Pero ahora... Está muy chungo. Imagínate que, que se le doy. Mira, me se le da. Uff. Uh, Uff. Uh. vestiría sin intentar traspasar toda la raza que hay. Ahí. Bueno. Oooh. Que hay. No hay que para esto se necesita mucho aim, ¿sabes? Tienes que buscar el momento exacto de cómo darle el espadazo y clavárselo en el ojo mientras esquiva su espadazo bastante chungo son años de experiencia me voy a meter contra esos y yo creo que ya estaríamos para terminar el capítulo ha sido un capítulo un poco meh la verdad, porque eh, lo único que hemos hecho ha sí, sido pegarnos con cerdos, pigmans. Buah, yo creo que ya está, ya tengo 5, 6, 7, 8. ¡Me piro! Y además acabamos de pasar justo ahora los 30. 30 minutazos. Estos no me quieren pegar porque yo he sido bueno con ellos. ...y con sus hermanos, así que... <ríe> ...no tienen por qué pegarme. Soy sí, buena gente, tío. ¿Tú vienes a pegarme? ¡Hala! ¿Vienes a pegarme? Sí. Es puto máquina! Ven, ven. No ¡Máquina! El tío será máquina venía a pegarme. A esperarme a la puerta de mi casa. ¡Qué crack! Bueno vídeo 30 minutos un poco uy uy uy uy uy traté. que yo para el próximo capítulo necesito la noche eh, bueno pues nada por aquí vamos a ver este capítulo si queréis más vídeos de extra plano extremo ya sabéis darle a like y yo os lo traeré así que nada dicho que veáis este capítulo y adiós